sobre esas acusaciones, ese atraco, ¿qué puedo tú decir? Eso es verdad. Bueno, maestro, yo cuando bebo pierdo la mente y perdí la mente, maestro. ¿Tú asumes que sí, que la atracaste? No, yo no la atraqué porque yo estaba viendo con ella Pero... y me lo eché descuidado al bolsillo. Pero te lo llevaste el celular entonces. Sí, pero yo lo entregué de nuevo. ¿Y por qué lo hiciste eso? Baño de bebida, maestro. adentro. ¿Estamos juntos los dos? ¿Eh? ¿Tú, sí, tú? sí, sí. ¿Tú la conoces ahí? No, no. ¿Pero entonces cómo se encontraron? Explícame. No, porque trabaja en la vaina de... la cosa de... cogerería, a la hora del mercado, yo, yo estaba no por Sí. ¿Entonces? ¿Entonces fueron juntos? andar. Pues, no, para adentro. Para ¿Tú? la... ¿Y entonces? Sucede que... Eh, ella estaba descuidado y... Yo no sé, maestro, yo no me recuerdo bien, no me recuerdo ¿Dónde muy tú eres? bien. Vita Vito del Valle. ¿Cómo el nombre tuyo? Juan Ramón. ¿Tú estás arrepentido? Oigan, yo me he arrepentido más de 40 mil veces. Yo dije que cuando salga de aquí voy para la iglesia. ¿Verdad? Con Dios por pues delante. Bueno.